Ellos, hey, WhatsApp, gente, creo que llegó el momento, ¿no? Eh, el agradecimiento. El vídeo que veis atrás, en especial, ¿no? 100 suscriptores, tío. O sea, 100 suscriptores en YouTube, ¿no? Eh, realmente, cuando le daba al YouTube. Es de agradecer desde aquí, ¿no? Eh, ya ves, 21400, Ayamonte Man, represent, always, always. Like a Fresh, eh, me, ¿eh? increíble. Es de agradecer a todos aquellos que siempre estáis ahí. Eh, y bueno, quería hacer un pequeño comunicado, ¿no? Realmente, o sea, en sí, la, la gente, ¿no? Piensa que ser creador de contenido puede llegar a ser súper increíblemente fácil, pero bueno, es decir que la mayor parte del tiempo eh, siempre lucho por eh, sacar ¿no? eh, una sonrisa en todos vosotros y vosotras. Y que no, que, que, que no, que no perdáis, ¿no? La esperanza nunca en eh, nada de, de lo que, coño, queráis hacer, ¿no? Realmente a lo largo de toda vuestra vida, ¿no? conseguir lo que queráis eh, con mucha fuerza, felicidad y motivación. Que realmente también ya sabéis que voy a estar aquí, eh, no solo como un creador de contenido más, ¿no? Obviamente, sino como un amigo, ¿no? Eh, como un hermano mayor, como un hermano menor, ¿eh? Como el puto papajigo, ¿no? Realmente, man. Eh, sé que obviamente, ¿eh? Nunca, nunca poder olvidar, ¿no? Eh, ¿Por qué empecé a crear contenido? y por quieres, no, me, me dejé motivada, no eh, para crear contenido. Todo aquel círculo ¿no? eh, de personas que siempre estaban eh, a diario conmigo rodeados viviendo los videojuegos de una manera tan pura eh, fueron aquellos, no bueno, fueron por aquellos no que siempre decidí crear más contenido. Al día de hoy ha pasado solo un año y cuatro meses de forma lineal desde que empecé a crear contenido en Twitch y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de la comunidad que estamos creando poco a poco de forma laboriosa granito, a granito. Como dijo el Waka, eh, grano tras grano se construye el templo y completamente de acuerdo con esa frase que quedará inmortalizada en sus temas de rap, ¿no? Realmente, agradezco de corazón a todos y todas los que hacéis a diario que eh, yo pueda llegar a sonreír en directo eh, y nunca obligar a nadie, ¿no? A que se suscriba Don bits, obviamente que esté en mi canal, ¿no? Agradezco de corazón, sinceramente, todo lo que hacéis de corazón y por afán, ¿no? Eh, también por ayudar al canal eh, desde aquí, ¿no? Eh, doy las gracias por todo lo que hacéis. Obviamente, no todos los creadores de contenido siempre agradecerán de una manera tan pura, ¿no? El simple hecho de que estéis ahí a diario para mí sois es importantes a nivel individual todos eh, y todas por supuesto así que siempre estaré ahí eso recordarlo gente y es una de las cosas por las cuales nunca pero nunca nunca nunca jamás eh, me daré por vencido ¿no? eh, en este en este mood de crear contenido en twitch realmente agradezco de corazón de nuevo o sea mil millones de, de, de veces agradecido eh, por todo lo que hacéis a diario recordad que no solo soy un creador de contenido sino que también soy una persona cercana a vosotros somos iguales todos realmente todos estamos en igualdad de condiciones todos tenemos las mismas oportunidades de poder llegar a conseguir lo que queremos y por supuesto lo que nos hace felices, ¿no? Así que desde aquí eh, quiero decir ¿no? Eh, que aparte de que os quiero muchísimo Eso está más claro que el agua eh, Realmente siempre persigáis a pico Y bueno, a pico y espada Obviamente os sea, deura eh, Vuestro sueño y nunca os rindáis ¿Por qué? Porque el que se rinde realmente Siempre se va a arrepentir de haberse rendido Obviamente eh, con mucha fuerza eh, Y con mucho cariño siempre creo Contenido a diario en tweets eh, Sin esperar nada a cambio, solo que por lo menos Podáis llegar a sonreír y que podáis llegar a desconectar De los días, ¿no? A los cuales siempre nos podemos llegar a estar, eh, ya me entendéis, ¿no? Eh, ya me entendéis, oprimidos ¿no? Eh, la vida es dura, realmente, pero siempre es eh, eh, más bonito, ¿no? Si compartimos esos momentos con todo eh, con todo lo que nos rodea a diario. Así que decir que mil millones de gracias por motivarme a crear contenido todos los días y nunca rendirme, por supuesto. Ya sabéis que yo no soy Auronplay, yo no soy Ibai, ni mucho menos, ¿sabes? menos rubio y, y tal, pero bueno, es decir que de todo corazón eh, siempre crearé contenido con, muchi con muchísima ilusión, ¿no? Obviamente, incluso me pongo nerviosa a la de, de decir, ¿no? Este discurso improvisado aquí No tengo nada escrito, ¿vale? ¡Pua! No tengo nada escrito realmente eh, Le agradezco de corazón, gente eh, Me emociona ver Cómo ha cambiado Incluso eh, todo lo que es el canal Todo lo que... Ya me entendéis Las directrices que llevo a cabo ahora eh, No son nada en comparación Como eh, cuando empecé, ¿no? A crear contenido en Twitch De nuevo eh, Muchísimas gracias a todos y a todas Por momentos, ¿no? O sea, incluso... Me habéis visto eh, llorar, ¿no? Eh, like a baby. Eh, porque realmente siempre me emociono. Eh, quiero dar, ¿no? Ese tipo de humanidad, ¿no? O sea, lo que hay detrás del ordenador es real. Soy real, ¿no? Obviamente yo también puedo tener un momento de debilidad. Es más que obvio. Pero... No os confundáis. La debilidad no es eh, llorar, ¿no? Simplemente eso es algo puro y que siempre hay que exteriorizar las cosas. Eso recordarlo siempre. Así que siempre me tendréis aquí, gente. Espero, por supuesto, eh, que estéis teniendo una buena mañanita y en breve también nos veremos. Obviamente, con una mega sonrisa, eh, Despido pido este directo, eh, bueno, este directo, este corto, eh, del cual estoy bastante, eh, ya me entendéis, no emocionado, porque realmente es muy bonito ver que, que todo va floreciendo eh, gracias a cada granito de arena que aportáis a día al canal, nunca olvidéis lo esencial que soy, tanto en la vida como en la vida también metafísica de Digimones que vivimos aquí en tweets a diario, eso nunca nunca nunca lo olvidaré y por supuesto es lo que me dará fuerza para seguir a diario creando contenido con muchísimas ganas y sobre todo with a smile in my fucking face eh, yo, let's go, eh, chopeadito y bien fresh gente, me cago en la leche, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas eh, nunca perdáis la esperanza en algo y siempre por supuesto luchar, aunque vengan cosas malas obviamente incluso de lo malo se puede llegar a aprender así que mil millones de gracias chavales y chavales eh, realmente lo agradezco de corazón Todo el cariño que me dais a diario Muchísimas gracias de nuevo Aquí, el árbol, no? El puto papá gigomón Realmente, como me queráis llegar a, a definir Siempre estar agradecido con vosotros Y nunca olvidéis, ¿no? Que sois mi felicidad diaria Y por supuesto, eh, la de todos nosotros, ¿no? Estamos unidos como putos átomos Y eso hace que seamos fuertes realmente Y que nunca nos podamos llegar a rendir Gente, never, never give up, eh, a, eh Never forget it Praise the sun, my brothers and sister Let's go